Lo prometí desde deuda y mucho más con nuestros amigos. Le dijimos pues que tendríamos acá a nuestro obispo ya este sábado en el Bajo Techo a partir de las 10. Tomará posesión Ramón Alfredo de la Cruz Valdera. Tenemos mucho nombre los dos. Eh, y nos une una gran y hermosa amistad de hace muchos años. Eh, filósofo, teólogo, obispo electo de esta diócesis de San Francisco de Macorís. Y digo que tengo un recuerdo hermoso, porque recuerdo cuando llegó como sacerdote, cuando la universidad nordestana no era católica todavía, iba a un proceso de transformación, yo era director de extensión, y recuerdo en esos primeros hermosos intentos, cuando reuníamos a los profesores, a los estudiantes en aulas que todavía no había no había parroquia, ni siquiera capilla, y se creó en ese momento yo era asistente, hasta formamos parte con la idea de hacer un concurso, se le puso el nombre tan hermoso, y recuerdo todos esos pasos como eh, vicerrector asistente del rector, vicerector académico, entonces eh, tuvimos el privilegio de que nos lo eligen como eh, rector de la Univers Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, él estuvo fuera haciendo un doctorado en Alemania, y tenemos ahora pues nosotros, además de que ha realizado muchísimas funciones en diversas instituciones, desde el, el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino hasta llegar hoy día a nosotros. Y para este humilde servidor, que recuerdo cuando era director de extensión, muchas veces nos reunimos escuchando sus consejos y hoy lo tenemos aquí como nuestro obispo. Eh, grato placer y ya rector magnífico de la Universidad Católica de Nordestana. Qué placer tenerle aquí, Monseñor. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Para mí también de suma alegría poder compartir con la teleaudiencia, con todas las personas que día tras día ven este programa. Gracias Pitágoras por tu invitación eh, para compartir con ustedes. Y sobre y todo esa hermosa reflexión que al principio hiciste, pues me ha dejado marcado en este momento. Y me alegra que hombres de Dios también comuniquen la palabra a través de estos medios tan importantes. Me hace muy feliz, me honra esa pues esas palabras suyas para mí. Y sería bueno para, para llegar, padre, yo sé que se ha hablado mucho, pero hay un pueblo muy humilde, una gran cantidad de gente que dentro y fuera del país no sigue a través de todas las redes, que hablemos un poquito, antes de todo, de su vida. ¿Cómo llega, eh, el, como le decimos nosotros, los que le conocemos con cariño, el Padre Freddy, pues a, a, al seminario y de ahí a ordenarse como sacerdote y conocer un poquito hasta llegar al día de hoy? Yo desde muy pequeño trabajé en grupos. Ya a los 12 años yo dirigía un grupo infantil. Era de teatro, de poesía... Poesía contra Balaguer en aquellos tiempos, de los 12 años. Los sí, 12 años. Sí, sí. Y en esos grupos de trabajo como niño, empezó a crecer esa inspiración de querer servir. Y luego ya este, cuando estoy en el bachillerato, es que me he decidido entrar al seminario, eh, iniciaba el primer año de, del bachillerato en aquel tiempo, y a través de Monseñor Fausto Mejía, quien es eh, ya obispo emérito y que a partir de 24 cede sus funciones a un servidor, es que me hace, me motiva para entrar al seminario en el año Porque 70. Porque él estuvo como rector durante muchísimos Muchísimo años y vio en, casi todos los en sacerdotes. El sí, en el 77 recuerdo que ahí entré con Renan, tu hermano. Mi hermano. Sí, sí, ahí estuvimos casa. compartiendo bastante esos primeros años. En el Seminario Menor. Del Seminario Menor, en La Vega, pues paso a Santo Domingo, al Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, y ahí hago la filosofía, que es una eh, licenciatura que se ofrece a través de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ya en, en el 85 termino los estudios de filosofía y me voy a Alemania a hacer la licenciatura en... Teología Lo recuerdo como ahora porque estaba en la Universidad, eh, en la Universidad Católica Nordestana correcto. Y de ahí salió hacia allá que recuerdo sí, Cuando sí. usted llegó me dijo, mire qué memoria tengo Me fajé allá y después de, de, de estar haciendo mi, mi doctorado Hasta pude ahorrar para comprarme un Renault ¿Tengo buena sí. memoria o no? <risa> exacto, exacto eh, Correcto, muy, muy bien, muy buena memoria Sí, entonces ahí este, en Alemania Luego vengo aquí eh, y, y de nuevo regreso a Alemania en el año 96 a concluir el doctorado en Teología. Pero ya desde el 92 yo trabajaba en la universidad. Ahí inicié con, como asistente de, de Monseñor Moya. Fue una experiencia muy bonita, ahí estuvimos trabajando con mucha gente de aquí, de Macorís. Eh, aprendí a conocer más el pueblo de San Francisco, porque la primera vez ya que me tocaba un trabajo directamente y sobre todo la misión, como sacerdote, experiencia bonita en la universidad. Y es de la universidad que luego paso a, a, a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Yo era rector aquí en el 2014 hasta, 2009 hasta 2014 estuve en la universidad como rector. Y párroco en la parroquia Santa, Santa Teresa de, de Jesús. Jesús de los Arroyos. Así que muchos <ríe> saludos a la gente de los Arroyos porque lo estimo muchísimo. Son gente que yo lo quiero muchísimo. Claro a la gente de los arroyos, trabajé también en la parroquia San Pablo Apóstol, fui su primer párroco, ahí en los, rieles, en los rieles cuando se iniciaron los edificios que se construyeron, se inauguraron creo que fue en el 91, en el, en el 91. 92 yo llegué ahí y son dos experiencias que me marcaron mucho como sacerdote, porque yo tenía el trabajo en la, en la universidad diríamos en el mundo académico y en la tarde lo pasaba compartía con el pueblo con allá, el pueblo allá en, lo, en, en los rieles y luego en los arroyos yo estoy muy agradecido de Dios por permitirme esas oportunidades en la vida de poder mezclar esas dos actividades, la vida académica pura, diríamos, y la vida pastoral en mi Santa Madre Iglesia. ¿Y cómo fue la experiencia ya en Santiago como rector? Fue una experiencia muy buena, muy buena. Yo llegué en el 2015 sustituyendo a Monseñor Agripino Collado, una persona muy conocida, y que y tenía toda la vida. Toda ahí, la sí. vida, 43 años de rector. Y hacer un, ese trans... transición no fue fácil? Una transición de una persona de 43 años a uno que llegaba casi desconocido, pues fue algo que necesitó de mucha experiencia, de ir mirando, de escuchar. De mucha paciencia. De mucha yo. paciencia, claro. Y gracias a Dios a mí me fue fenomenal en Santiago. No me puedo quejar de los santiagueros. Yo diría, el corazón de Santiago entró a mi corazón, pero yo creo que sí que entré también al corazón de Santiago. <risa> qué bueno, qué bueno. Sí, una experiencia bonita. La universidad creció bastante, porque siempre, eh, se, cuando hay cambios, la gente se pregunta, ¿cómo será? ¿Qué pasará? ¿Traerá la misma trayectoria o no? Como ahora se preguntan aquí en Macorís. Pero yo creo que cuando uno se deja guiar por la prudencia y aconsejar de los sabios, de los sabios y de los sencillos, la cosa camina. Y eso fue lo que yo hice: dejarme aconsejar de la persona experta en las materias, pero también de la gente sencilla. Y, y, y ese balance me ayudó a seguir a hacer crecer la universidad. Y la Pontificia hoy en día puede lucir un panorama mucho más maduro. Y, y de mucha, expansión, y como de mucha ver, expansión, desde el punto de vista de la ciencia, de la ciencia por, sobre todo la y ciencia, relacionado con el mundo. La también. ciencia creció mucho. En cinco años, les digo que de 25 publicaciones indexadas que teníamos al año, estamos llegando a las 192. Quiere decir que una de las universidades de, es la primera en República Dominicana a investigar, en que mayores investigaciones, en la mayor cantidad de investigaciones presenta y de mayor calidad. Entonces, eso a mí me, cuando ahora al dejar la universidad me lleno de sano orgullo de que logré una de las metas que yo quería, de tener en República Dominicana una universidad pionera y líder en la investigación. Sobre todo recuerdo como ahora cuando salen sus declaraciones públicas, que creo que el Estado ha debido aprovechar eso en un momento de crisis, de una pandemia con la que eh, vamos a tener que luchar durante mucho tiempo, que usted expresaba, que eh, como entidad académica y de investigación, tenía las condiciones, si se apoyaba desde el punto de vista estatal, para desarrollar una vacuna con nuestro propio sello. Sí, el, ese laboratorio, Salomón Jorge, es un laboratorio muy bueno, de última generación. Con el permiso suyo, que este necesito, tengo que sí, sí. consumirlo. Y este diríamos, no solamente que esté un laboratorio de última generación, sino los científicos que tenemos. Tenemos eh, tres profesores, hombres y mujeres de ciencia, eh, un hombre, dos mujeres, que están continuamente investigando en todo lo que es la biología molecular y con gran capacidad pueden hacer las, las investigaciones sobre el COVID, eh, producir en un momento la vacuna cuando se liberen las, las licencias. Y creo que para el país es un orgullo también poder decir, bueno, en caso, cuando se liberen las licencias, nosotros podemos. La patente, perdón, podemos producir vacunas aquí en nuestro país. Es un, diríamos, como algo que está ahí a la espera de que se presente la situación. Pero ¿Y, qué también, bien, y qué bien le haría a República claro, Dominicana claro. Con una pandemia que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, la OMS y la, la Organización Panamericana de la Salud, que tendremos que manejarla por mucho tiempo. Por mucho tiempo, claro. Y este, dentro de ese desarrollo también las investigaciones que se hacen sobre cómo reaccionan los dominicanos frente a las vacunas. Hay un proceso de investigación que ojalá pronto de, se obtengan los resultados porque las vacunas, dependiendo de la nación, de la raza, de la situación de, de geográfica, el frío, el calor, tiene diferentes eh, efectos. Entonces, ese laboratorio se está encargando junto con otras universidades del país, tres investigando las diferentes tendencias y cómo las reacciones de los dominicanos frente a las vacunas. Qué bueno. Y en medio de todo ese, ese avance, la segunda capital de la República, una de las entidades, la entidad privada de mayor sí. prestigio, viene la sorpresa, elegido obispo. ¿Cómo cae esa noticia? ¿Cómo la recibimos? ¿En qué momento la recibió en, allá en Santiago? A mí me pasó como Jesús cuando estaba en el Monte de los Olivos orando. Sí. En el momento último ya para la entrega con Judas, que dijo: ¿Y ahora qué diré? Dice uno de los evangelios: ¿Y ahora qué diré? Padre, aparte de mí este cáliz. Eh, fue mi Pero que no sea mi voluntad, es sino la sino tuya. tuya. esto es la voluntad de la iglesia. Yo eh, siempre insisto y digo, el sacerdote tiene que estar disponible para para la iglesia donde lo disponga. Y, ¿Y el envío, la misión. Y siempre? el envío eh, de los planes que yo tenía era, bueno, cuando yo salga de, de, de la universidad, del trabajo universitario, yo miré a, a un municipio para formar una escuela de líderes juveniles. Sí. Y ya tenía un proyecto en ese sentido, pero ¿qué resulta? Que a nivel de iglesia y como sacerdote no son nuestro proyecto prácticamente, es el proyecto de Dios y el proyecto que de Dios se ve a través de, de la voluntad también de quienes nos dirigen y de la iglesia. Usted, usted haciendo sus planes, el Señor no, yo no, ese plan no es. Exacto, este, el tuyo ¿sabes? es este, ven. Sí, este ¿Y sí. cómo recibe la noticia? ¿Dónde se encontraba en ese momento? Yo me encontraba en el momento en que me llaman de la Era fue un domingo y me encontré raro que de la anunciatura me llamen un domingo. Porque Hubo como un sustito ahí, te caramba. Sí, sí, ¿qué y qué pasará, que me están llamando un domingo. Y que luego, yo digo, bueno, que me presentara, que qué día yo podía ir. Yo dije, bueno, yo voy el lunes, yo puedo ir mañana, porque como gente, viajo a Santo Domingo, yo estaba en Santiago, yo estaba durmiendo siesta en ese momento. <risa> <risa> yo del domingo, qué sustito yo iba Del domingo en la tarde, el margen siesta, y usted salió corriendo para allá. Sí, entonces yo, bueno, quizás me quieren consultar algo sobre la universidad, algo así, como... Siempre se consulta, pero que luego. O sea que estaba totalmente ajeno a lo sí, que Sí, sí, pero que luego entonces me piden que tengo que mandar un currículum, ya, ya la cosa anda rara. De, de mandar un, un currículum, dije, bueno. Pues fui cuando el nuncio me dice, claro, sabiendo él el interés de, de mío por las universidades, me dice que tenemos que aprender a dejar cosas que uno ama y que quiere por amor a la iglesia. Entonces ahí es que me da la noticia, yo le dije, bueno que sea la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios. Pero después, a veces yo soy como los alemanes, que reacciono medio media tardío. <risa> como el efecto tardío de los europeos. Sí, <risa> sí. Me, eh, después cuando vengo del camino, ya de retorno a Santiago y que digo, ven acá, pero eh, yo tendré que dejar la universidad ya pronto, eh, tengo que adaptarme a una nueva vida, eh, tengo que dejar a Santiago ya, que me estaba acostumbrando a Santiago, eh, bueno, pero dije... Y, pero Y ¿qué? con muchos proyectos encaminados. Claro, muchos proyectos encaminados. Dije, pero bueno, me alegro porque vuelvo a mi pueblo. Y entre gente que le ama y que sí, le conoce. Sí, dije, yo, y, y además que siempre insistían de que era prestado. Así como usted empezó sí, a sí. que estaba prestado. Todos los macorizanos que me veían... Junto con Santiago. Sí, decían, se lo prestamos un tiempo. Recuerden que he prestado que él está. Sí. Él está sí. prestado. Y siempre me insistían. He prestado. Es que un está. talento que preparamos aquí. Por lo tanto, los santiagueros sabían que era prestado que yo estaba. Sí. Y los santiagueros, como son tan buena gente y no son tramposos, o sea, como fue prestado, pues yo pues, pues se lo devolvemos también con mucha alegría a ustedes. Y aquí estoy de nuevo para servir y trabajar por este pueblo que tanto amo. San Francisco, la región. Eh, la gran ventaja que digo que soy franco-macorizano-nagüero, porque parte de mi vida nací aquí en San Francisco, crecí en Nagua, pero todo mi trabajo pastoral ha aquí. sido, excepto de un año en Cabrera, ha sido aquí en San Francisco de Macorís, sobre todo en la Universidad Católica Nordestana. Y en el corazón, además de, de haberlo dirigido como rector y haber pasado como asistente del rector y todo el claro, sí, sí. vicerrector académico y todo esto toda esta sí, experiencia sí. que vivió, eh, sobre todo, que pasamos, recuerdo yo, un proceso muy lindo. Sí. El proceso de transformación de la universidad, no de estar en la universidad católica. Universidad católica. Yo recuerdo que en algunos eventos no, fuimos y le acompañamos y te decía sí, que iba a ser una experiencia diferente. De, claro, de la búsqueda del nombre, cómo de, le ponía. Sí, el concurso que, que hicimos que con los estudiantes. De, de ver qué nombre querían los muchachos en ese tiempo y la patrona, cuál iba a ser. En ese tiempo estaba. Eh, muy conocida Santa Teresa, o oh, Teresa de Calcuta. De Calcuta. Y, y se estaba observando y pusimos sí, varios sí, nombres. Sí, varios Con, nombres. Sí, sí, recuerdo. Sí, correcto. Recuerdo muy bien esos bellos momentos. En la universidad, eh, muy bello momento. De, creo que desde la universidad... Y el, si, el crecimiento que tuvo en la sí, cantidad sí, de estudiantes, sí, cómo sí, fueron Un crecimiento bastante y grande y, y, y de mucho bien para muchos jóvenes. Yo creo que el día que tenga que dejar este mundo me iré muy contento sobre todo por el bien que, que se le ha hecho a tantos jóvenes. Por el caso que de, suyo que lee un libro que motiva la lectura, yo digo, dentro de la historia del rector, estará un momento en que un joven llega, fue allá en Santiago, llega a mi oficina, pide una cita, se la, eh, se la da a mi secretaria, él entra y sencillamente él viene con dos libros. Me dice, señor rector, vengo a regalarle estos dos libros. Yo me encontré raro. Me dice, porque gracias a usted me motivó a la lectura. Usted dijo que los, los estudiantes deben de leer. Y me he leído estos dos libros y también vengo a regalarlos porque a partir de ahora voy a leer muchos. Qué bien. Para mí fue emocionante eso, porque simplemente eso yo lo dije, fue creo una entrevista de, de, de, en la televisión y él escuchó y se motivó a leer. Entonces, a través de esos ejemplos que se van dando, que a veces uno no cree que caen esa semillas que uno... Y ni pide, se imagina a dónde uno llega. A dónde uno llega. Esas semillas que uno esparce, después crece, da su fruto. A veces no tenemos la oportunidad de ver los frutos la, y hacer la cosecha, pero después co salen los frutos, como dice el Evangelio. Y en otras ocasiones se nos da esa gran oportunidad, el Señor nos da, nos da esa oportunidad de ver esos frutos. Entonces, he visto muchos frutos en mi trabajo del día a día. Qué y, bueno. Y me hace qué sentir bueno. feliz. Qué bueno. Por no, eso en y, esta misión y, sería de obispo, es como prolongar eso ya de una manera más amplia. Y, y con más facilidad, y claro, ya no. habiendo conocido tanto tiempo el terreno con la formación que sí, tiene. Sí. Ya llega el sábado la juramentación, la, la toma de posesión. Eh, ¿Qué planes hay? Primero como, como rector de la universidad y como obispo. Primero como obispo. O sea, la consagración del próximo sábado a las 10 que lamentablemente por la pandemia es restringida la asistencia. Sí, si tuvieron que tomar medidas. Es bueno sí, que la comparte. Hemos me digan, tomado medidas de seguridad. Eh, solamente tratarán personas con la tarjeta que se le ha entregado de vacunas, de, la, de invitación y que ya nosotros, el equipo que la ha entregado, ha verificado que tienen su doble dosis de vacunación. Entonces, la mascarilla más eh, la garantía para... Agilizar el proceso, lo que se ha hecho es como un pre-checking, como en los aeropuertos, sí. un pre-checking. Los párrocos saben que se le entregaron las tarjetas, saben, conocen quiénes han estado vacunados y el equipo que ha entregado esas, esas tarjetas de invitación, saben ya, se han asegurado de que las personas están vacunadas excepto, y hay que decirlo, por si acaso, hay unos cinco o seis niños que van a entrar, que son hijos de sobrinos míos, pero que ellos están también en cuarentena y no vendrán sin antes saber de que los niños no van a, a, a transmitir eh, eh, el virus. Que sí, mucha seguridad y la cantidad dentro de la pero gracias a Dios, a estos medios de comunicación social, lo van a poder seguir por la televisión. Sí, claro. Eh, y eso Se va a seguir en vivo y, en, y, sí, sí. y. yo prometo aquí, para los que no puedan verlo en vivo en su momento, por las ocupaciones, eh, cuando termine el lunes, el programa será especial y pasaremos entonces su toma de posesión. Gracias. Ese será el programa Se de le agradece mucho y la gente van a poder seguirlo a través de estos medios, que ya estamos acostumbrados también a dar esos seguimiento a través de los medios. Así que le invito todas las 10 de la mañana no se despeguen de Telenor porque Telenor es la planta eh, central, eh, principal que va a hacer esta transmisión y ya, porque a la otra así como sí como rector que te sí, claro, porque yo decía Perdón, okay, eh, pero, eh, eh, debí preguntarlo a la inversa, pero qué bueno que usted me sí, lo identificó pero, pero y bueno, es bueno saber porque hay, hay eh, muchas expectativas, pocas provincias del país tienen el, el privilegio de contar con una universidad pública y la privada que ha, que ha que ha dado tantos profesionales sí, sí. en tantas ramas, y se generan siempre muchas expectativas, y las expectativas las expectativas son positivas, viendo la cantidad de graduando, asumiendo el reto en la pandemia, de pasando sí. de la, de la eh, virtualidad a la semipresencialidad, y presencialidad sería bueno hablar. ¿Cuáles exigencias ¿Cuál exigencia? habrá? Porque mucha gente se pregunta, eh, eh, algunas universidades debieran asumir que sus estudiantes estuvieran vacunados. Quizá no exigirle, pero eh, eh, eh, eh, eh, eh, sugerirle eso. Vamos a recibir esta llamadita antes de que pase con la respuesta. Buenas noches. Buenas noches, Pitágoras. Sí. Buenas Es eh, eh, para que hace 15 minutos se había ido la luz. y Estábamos llamando para poder ver tu programa, la entrevista con el nuevo Monseñor. Y para quejarme de eso mismo también, Pitágoras. Pues, eh, que, que, que, por esta organización de Pitágoras la lleva a la luz, yo no sé por qué y eso es interdiario. y yo quería eh, preguntarle quizá ahora al a, a obispo que eh, si va a incluir en su agenda el compromiso social con la gente más pobre de aquí de, de este pueblo y felicidades Ahí está. Muchas gracias. Le, gracias por la llamada. Le voy a contestar después de la, en esta que estábamos. Los estatutos de la universidad establecen que el obispo del lugar es el gran canciller. Así es. Y que el gran canciller puede elegir un rector. Y en esos planes que yo vengo. Como ya he trabajado tanto con la, con, eh, dentro de la universidad y quiero dedicarme 100% a la parte directa de la pastoral, eh, voy eh, Se va a proceder a la elección de un, de un rector Que es presentado por el gran canciller A lo que es la junta universitaria Así que vamos a esperar vamos ¿Será a... sacerdote? Eh, o Por ahora de, de, de, los estatutos dicen preferiblemente sacerdote Como es católica la sí, universidad sí, preferiblemente sacerdote y en este caso pues será sacerdote Ojalá después se pueda ir caminando A que los laicos sean, asuman las universidades católicas del país Yo como obispo voy a promover que el arcado, eso sería el muy innovador, porque definitivamente todos los demás segmentos, la rectoría sí, académica, sí, sí. Eh, todas están compuestas por Claro, claro. Y sí, entonces, entonces ahí, eh, en esa parte, muy buen pues será un sacerdote. Ese. Por eso, dentro de ese tiempo que quiero dedicar totalmente a la pastoral, al hermano que llamó, el obispo tiene que estar para todos, para todos, pero sobre todo para los más pobres y necesitados. Eso, ante todo. Es una de las misiones principales, pero no, no excluyente. Y este me comprometo que como obispo vamos a trabajar por, a seguir trabajando por el desarrollo social, económico, cultural de San Francisco de Macorís. Sí, como lo hice siendo niño, incluso que trabajé mucho en la parte social también eh, lo voy a hacer. Así que, y con ese hermoso trabajo que, que estoy realiza, con ustedes, porque Jesús nos manda para estar con todos, dígale, sobre todo con los que más sufren. el Monseñor, y mucha gente se preguntará, pero hay mucha confianza. ve que lo puedo estudiar? Porque sí, la, amistad, la amistad que nos une. Sí, sí. Que eh, a través de la, de la pastoral social se ha hecho un gran trabajo sí, con sí. la iglesia. No sé, eh, eh, y grandes instituciones que trabajan directamente. Eso podría ampliarse esa experiencia con el pueblo incluso. Sí, se tiene que ampliar y cada día más porque nunca es suficiente. Eh, Las la necesidades están ahí, pero siempre hay que seguir motivando y uniéndonos con otras instituciones que hacen trabajo social y que eh, van en beneficio de los más necesitados. Unirnos también para aunar esfuerzos y, y, un, y, y aunar deseos también. Yo creo que en la sociedad de hoy tiene que ser la sociedad de alianzas, donde nosotros como iglesia trabajemos. Con las demás instituciones, trabajemos también con el gobierno, trabajemos con la Junta de Vecinos para que tengamos la sociedad que queremos. Tiene que ser siempre unidad, en unión. Qué bueno. Bueno, finalmente, última, última llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Retorno. Es para... Buenas noches, Pitágoras. Buenas noches, al nuevo obispo de San Francisco de Macorís. Qué alegría ver un obispo joven, lleno de dinamismo. Que Dios le dé la fuerza y que siga adelante. Felicidades. Señor obispo, por su por su llegada aquí como representante de la Iglesia de Dios. Buenas noches. Me alegra saber que usted, monse, eh, señor obispo, va a ser nuestro representante de la diócesis. Yo estoy muy contenta. Buenas noches. Un beso mamá. Gracias. es gracias. Gracias. mi madre. Gracias <risa> mamá. Sí. Gracias. Gracias. Doña. gracias sí, muchas qué linda, gracias. Sí, sí, muchas sí, gracias. Le, le dije a mamá. Eh, eh, eh, el nuevo obispo te manda saludos que inmediatamente nos, nos encontramos pues <ríe> sí, sí, por, sí, la, gracias, por la amistad. muchas gracias, muchas gracias. Un mensaje final y una invitación final para la, la, la toma de posición Yel, para y el partido. Invitación a seguirnos a través de, de Telenor para que vivan este momento, es un momento muy especial eh, para la diócesis de San Francisco de Macorís, para este pueblo, para esta provincia y que ese día no sea... Solamente bendición para mí, sino bendición para todo el pueblo cristiano que peregrina en esta parte de República Dominicana. Y que oren por mí, oren por mí. Necesitamos oración. Yo oro por ustedes, también pido de ustedes sus oraciones. Sin la fuerza de Dios, nada podemos. Le agradecemos eh, la presencia a nuestro querido obispo. Eh, no solamente le deseamos suerte, pedimos a Dios salud, inteligencia, sabiduría para asumir este nuevo reto que estamos seguros eh, saldrá no solamente exitoso sino para beneplácito y beneficio de toda nuestra diócesis y de toda nuestra provincia. Gracias, gracias y gracias Pitágora por invitarme a este tu programa y que sigamos caminando tocando el fondo. <ríe> gracias, padre. Usted sabe que este, este programa será parte de su familia y cuando usted quiera. Usted puede tomar un pedacito de él que será suyo siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias pues eh, a nuestro nuevo obispo, Freddy de la Cruz, que estará pues tomando posesión este sábado a las 10 de la mañana en el bajo techo de San Francisco de Macorís. Y ya ustedes saben, ahí es la cita, vacunadito, porque que esto le sirva de motivación, fíjense como él dice que se tomaron todas las, las precauciones para que ustedes también entiendan que es un momento justo para... Eh, vacunarse y nosotros poder salir hacia adelante como país y librarnos de esta pandemia que tanto pues nos está eh, llevando pérdida de seres queridos, confrontación de problemas de salud, pero el que está con Dios lo puede todo.